Hay un conteo promedio de unas 5.000 personas que ya están haciendo la fila 18 horas antes de que comience el concierto son aproximadamente las 10 de la noche del día anterior al concierto Estamos aquí a hacer la fila para poder comprar el merchandising oficial del concierto que es como el army bomb, eh, los fanfan, Fan, los letreritos, las foto, letrerito, car, la foto car, todas las cosas que tenían que ver con el, con el concierto y les cuento de que la fila eh, empezó a hacerse como aproximadamente 15 horas atrás y hasta ahora hay un conteo promedio de unas 5000 personas que ya están haciendo la fila 18 horas antes de que comience el concierto estamos a punto de entrar a como granero que se llama que es como donde están todas las personas como con estas vallas papales le y les voy a mostrar así como es porque realmente van a quedar crazy cuando no, no, no, no, no. aquí vamos entrando al corral nosotros tenemos que llegar allá al fondo de hecho se nota de que no sabía que esto iba a pasar eh, las vallas están puestas como muy improvisadamente con winchas pero se entiende porque la locura por este concierto nunca estuvo tan a flor de piel como el día de hoy Chicos, esa es la fila para comprar el merchandising Nosotros, cuando compremos el merchandising, tenemos que llegar a esa carpa que está ahí Pero antes de llegar a esa carpa, tenemos que pasar todo esto que está aquí Todo eso que está allá Mere, mere, mere, mere todo eso. Ay. Hola, eh, son cerca de la. ¿Qué hora eh? Bueno, son las 6 de la mañana. Eh, creo que dormí un poco. Mi cuerpo lo sabe porque miren, ahí tengo rayas de haber dormido en el suelo. Eh, tengo mucho sueño, la verdad. Eh... Está durmiendo o haciendo como que dormía, no sé. Y pasaron regalando como unas cositas como de Namjoon y de... ¿Sabes? Eh, y desperté y fue como... Eh, y, bleh. Faltan tres horas para que comience esta cosa del merch. Va a tener el A y el M. Y el A ha sido súper difícil. ¡Ah! <risa> ha sido super difícil, ustedes no saben lo que ha pasado Ustedes no saben las cosas que han pasado aquí O sea, es que se mueren Hay que vivir la experiencia de estar acá Y hacer estas cosas Porque realmente te que de la risa Pura gente muerta Allá atrás, gente muerta Y uno acá, encerrado Así, pierna, que eso Pero ha sido difícil Bueno, aquí ya está de día Y bueno, sigue habiendo gente igual que ayer Es el estadio donde va a estar BTS uh! Me conseguí una Ubi para el frío ha sido difícil. No, voy en busca de café para llevarle a la chiquilla y tomar un poco de café para aguantar la fila larga que se viene. Yas... Hola, me arranqué de la fila porque quiero mostrarle esto. Miren. Hay de esos para tomarse fotos y están muy lindos. Así que eso. Chao. Qué lindo. Tengo Ya, que se ve guapo. Yo, no, ha sido difícil porque no ha llovido y hay paraguas. Y la weao, pero ha sido duro. Hashtag ha sido difícil, no hay lluvia, pero hay paraguas. Se acaba de abrir el stand de ventas, son las 9 en punto. Tengo una cara de mierda que ustedes no se imaginan. Miane, Miane de nuevo. No soy persona, últimamente no soy muy persona porque después del MB, después de hacer la fila para el Mer, después de la Cona que también fue dura, ¿cierto? Ya no soy persona. Seguimos aquí en la fila y nos han regalado mucho Mer, este es fan fan de Namjoon nos regalaron unos stickers de BTS varios nos regalaron también stickers de eh, Jungkook de Namjoon también y eso soy muy feliz eso lo vamos a mostrar se a por ahí podemos ver el merchandising oficial que hay disponible y vemos que por ahora bueno porque llegamos muy temprano obviamente está todo disponible porque cuando esto se agota en vez de decir on sale dice sold out así que tenemos suerte que por ahora todavía está todo disponible para la compra son las 2 de la tarde eh, Llevamos aproximadamente 14 horas haciendo la fila Y todavía no llegamos adelante Todavía queda mucho por recorrer eh, La fila anda muy, muy, muy lento que vamos a hacer ahora Va a ser solamente esperar resignarnos De que no nos vamos a poder ir a la casa Lo bueno es que traje ropa de cambio también Y también como para asearme, etcétera etcétera Ha sido una experiencia nunca antes vivida en mi vida Nunca había visto tantos fans juntos Y fue como... Eh, me están gritando y ya están todos desesperados, así que realmente ha sido una experiencia cuatiquísima sí. Para los que tienen duda como es el tema de la compra del merch, eh, básicamente hay productos que se limitan por persona entonces, una persona solamente puede comprar, por ejemplo, los FanFan, fan, que son como estos abanicos gigantes, solamente puede comprar un miembro por cada persona que entra. Entonces, yo, tipo, solamente puedo comprar uno de cada miembro de BTS, o sea, siete, y eso es lo máximo que yo puedo comprar de ese artículo. Entonces, si yo quisiera comprar, no sé, por 20 de Jungkook no me dejan. Es también para que todos puedan tener la chance de obtener su producto lo otro también interesante acá es como por ejemplo que las fans como que se toman este sector entonces como que toda la organización interna si bien hay guardias los fans son los que organizan todo por ellos mismos entonces realmente merecen todo mi respeto en ese sentido las armies coreanas son muy muy organizadas en ese sentido así que muy muy bien hola podemos ver que eh, una fansite china hizo un proyecto que eh, tiraron unos globos de así como de helio supongo que son en el estadio y están sobrevolando ese tiene una, una leyenda de Yonko. y este otro de acá dice Love Yourself Qué cosa más bacán, loco. Han pasado 16 horas desde que llegué a este recinto. Ya queda cada vez menos. No sé si logré hacerlo, pero es la experiencia de vivir esto, de darlo todo como fan. Darlo todo por el 100%, por las cosas que te gustan y por las cosas que te hacen feliz. La verdad, no me siento muy avergonzado de esto, pero si resulte bien, si no, no. También quería mostrarle toda la basura que dejan las niñas, pero al menos la dejan en bolsas selladas y todo. Así que eso es muy considerado de parte de ellas. Así que eso lo respeto mucho, mucho, mucho. Ahora seguimos avanzando. Se supone que cierran esta fila en dos horas más, así que ahí vamos a ver cómo resulta. Más esto ya es increíble lo grande que es este estadio no lo puedo creer Bueno, estoy demasiado en shock de verdad que estoy demasiado en shock es demasiado grande ya nos entregaron nuestro primer banner oficial hecho por bithit aquí vienen las instrucciones si se fijan vienen en los cuatro idiomas coreano inglés japonés y chino. Y aquí está el baño que yo hice, que dice -kaji", que significa como desde la J hasta la K. Y esto significa como John Cook, ¿cachai? Este significado le quise dar. Y por el otro lado le puse -em -yes como que -em es arte. Como que esta frase la usamos mucho ahora como en Latinoamérica, entonces como que quise un poco usar esta frase porque en realidad él es arte y quiero que él lo sepa. Así que eso, pues estamos preparados. Con nuestros banners y obviamente mi lightstick que ya está sincronizado con la aplicación oficial de la Beat Hit. Y también le agregué mi strap que siempre me acompaña, que es un strap de Jungkook. El lightstick es bien bonito, si se fijan por dentro tiene esa como pequeña cosa de acrílico que es el logo, obviamente. Y obviamente esto tiene diferentes tiempos y diferentes ritmos y obviamente va a cambiar en color dependiendo de la ubicación en la que uno está en este estadio. Va a comenzar en cualquier momento el concierto. What?